Está aquí como no que no pega. A ver esto. ¡Opum! ¡Oh, qué bonito! ¡Es precioso! Ah, ahora, en serio, venga, vamos a ponernos en serio a construir y para decir a cocinar, ¿sabes? A cocinar me voy a poner yo. ¿Vale? Eso es, es un muy bonito. No mucho, la verdad. No mucho, pero bueno, a mí me gusta. U -pum, u -pum, no sé qué estoy haciendo No sé qué estoy construyendo Pero algo haré Algo estoy haciendo Lo que no sé Es exactamente el qué esto Lo puedo poner aquí Pam, pam ¿Para qué? No lo sé Por poner algo, ¿sabes? Por poner algo en los laterales Oye, pues todo ¡Guapo! Está quedando chulo Espérate Eso sí Yo creo que esto Lo pondría aquí Ahí Así Como que está muy pegado, ¿sabes? Pum, pum, pum, pum Pum, pam, pam Ahí está Vamos, vamos, pum, pum Pum, he dicho, pum, he dicho Pum, he dicho yeah, Pues ni tan, mal, eh. ni tan mal, ni tan mal Ni tan mal Aquí voy a hacer Una pared de tres Hasta ahí arriba mismo bum, bum, bum, bum. vamos vamos vamos esto va a quedar espectacular muy bonito y me está gustando a mí me está gustando y eso es lo más importante uy uy lo he puesto mal lo he puesto mal ahí no va vale bueno esto esto ese ahí no vas ahí no vas esto va a quedar genial ¿eh? Esto va a quedar genial Que diga que no miente Mientes Estás mintiendo Se te ven los ojos Se te ve la mirada Tiene buena pinta Las cosas como son Tiene buena pinta No tengo ni idea de lo que estoy construyendo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y esto Uno, dos, tres bueno, bueno, bueno, bueno Increíble A ver No, aquí arriba mm. Espérate, vale, aquí Ah, ya sé lo que hacer, espérate Esto lo quito Esto lo quito Y aquí voy a poner Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Y aquí Pongo Cristales ¿Sabes? Esto va a ser espectacular. Ahí está. ¿Qué te parece? ¿Qué te está pareciendo? Pum, pum, pum. No, uno más, uno más, uno más para arriba, lo siento. No, no, me, no me convence. No me convence. Ahí está. Ahí está. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te está pareciendo? ¿Qué te está apareciendo? Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Las cosas como son Ni tan mal Dime Dime Set Ahí Ahí está, por favor eh, Vale, ahora Y Vale, espérate Una columna más Una columna más Uy, espérate Ahí está Ahí está, ahí está Qué puta, chulo eh Fuera de cachondeo Está bastante, bastante guay Bastante, bastante guay Espérate, ahí, ahí Mi idea sería hacer como una especie de ciudad Vale, vale voy a hacer, espérate Uno, dos, tres 4 Ahí está. 4, 4, 4. 4, 4, 4. Espérate. ¿Cuánto está? 1, 2, 3, 4. Vale. Y en el 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te está pareciendo esto? ¿Esto cómo lo pongo? ¿En pilares o en.? Claro. No, así está bien, con ladrillos está bien, tú. Con ladrillos está bastante bien. Con ladrillos está bastante, bastante bien, tú. Las cosas como son. Las cosas como son, luego le pongo que sean unas columnas. ¿Sabes? Y puede quedar bastante chulo. Por ahora, sí, está bien. Por cierto, ya lo decoraremos, ¿eh? Luego toca decorarlo. Luego toca decorarlo, pero por ahora primero... Construir el exterior Construir el exterior Vale, ahora hay que alargar esto, ¿vale? Alargar esto sería 1 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 10 Tenemos esta pared Fuera 10 vale. aquí, igual, lo mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Llega, y no Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí Hasta ahí Y ahora el suelo pues si, sí, los aldeanos los podríamos poner como que están vendiendo algo, ¿sabes? Como que están vendiendo cositas ¿El qué? Pero algo podríamos hacer Algo podríamos hacer Y al lado del centro comercial podríamos poner un campo de fútbol, por ejemplo ¿Sabes? La mente ya está explotando Está explotando la mente. Increíble. Está push, con explosivos ahí. Push. Está petando, está petando, está petando. Está petando. Está petando la mente. Salta, salta, coloca los bloques. Coloca los bloques. Uy, uy, uy, uy. Espérate. Como siempre, como siempre tengo que poner algún bloque mal. Como siempre, acabo poniendo bloques mal. No soy constructora especialista, pero... ¿o estás viendo? Mira, mira Como siempre. Es que de verdad. Y aquí en la entrada podríamos poner algo como... O algún recepcionista o algo así, ¿sabes? Ahora lo pongo, Ahora lo pongo en plan como... Bueno, no, en realidad los centros comerciales no hay... No hay recepcionista, está el típico pesado que va detrás tuyo ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? Y es cuando tú le dices que no quiero nada, pesado, que no quiero nada Que estoy mirando solo, estoy mirando Cosa que antiguamente hacían mucho Y ahora no tanto, pero... Bueno, ahora no lo sé, porque hace mucho tiempo que no voy Pero, pero, pero antiguamente iba uno detrás tuyo todo el rato Vale, entiendo que sea su trabajo, ¿vale? Entiendo que sea su trabajo en plan... Eh, si necesitas algo, pues te lo pregunta, ¿no? ¿Necesitas algo? Claro, si te lo está preguntando todo el tiempo le estás diciendo que no quieres nada, ¿para qué insiste? ¿Sabes? ¿Para qué insiste? Como cuando vas a una tienda, vas a comprar algo y dices, ¿quieres más? No, no, ya está, suficiente. Y luego te lo vuelvo a preguntar. ¿Quieres algo más? No, ¿quieres algo más? Que no quiero nada. Que no, que no quiero nada más. Pesado. ¿Qué pesado? ¿No se ha pasado eso? No, se ha pasado, seguramente que sí. Seguramente que sí. Por lo menos aquí en España sí que pasa. En España sí que pasa eso. En otros países no sé cómo, cómo irá la cosa, pero aquí sí que lo, lo suelen hacer. Aquí se lo suelen hacer. Aunque también te digo, depende del sitio, ¿eh? Depende del sitio donde vayas, pero solo en preguntar o no. Yo creo que así está bien, ¿no? De ancho el cristal este, digo está bien, ¿no? El ventanal Vale, lo subo un poco más Ahí está Eso No, no, no No quería poner eso No quería poner eso Quería poner Esto Quería poner esto Quería poner Esto de aquí Los ladrillos Los ladrillos de cuarzo Los ladrillos de cuarzo Pum, pam, pum, pum Bueno Bueno, bueno, bueno, bueno Increíble construcción No soy experta Pero... Te lo he dicho, tropecieta, peces. Es que no me... es que es muy guay esto. Esto está muy guay. Esto está muy guay. ¿Quieres ponerlo bien? Gracias. Pam, pum. Pam, pum. Queda eso. Eh, si se te ocurre alguna idea de lo que pudo llegar a construir. Dice, oye, construye esto, construye lo otro. Pues yo lo hago. Yo te voy a rellenar esto. Ya que estoy. Voy a rellenarlo. De, de, de cristales, de cristales. Rellenemos esto, rellenemos esto. Bam, pum pum pum pum pum pum pum bueno bueno bueno bueno pum pum pum pum, pum me he dicho pum pum pum y pum ahora bueno, bueno bueno y ahora al otro lado y ahora al otro lado visto eh. Pues sí, si se te ocurre alguna construcción que quieras que haga, oye, ¿por qué no pruebas a hacer un parking? ¿Por qué no pruebas a hacer esto o lo otro? Pues lo dices y sí, yo lo hago. Perfecto, y se pone a llover. Ay, dime, Set. No, espérate. At. No, ¿cómo se hace esto? Set Day No, espérate Dime Set Die No Dime ¿Cómo se hace para que no llueva? Dime At no, no, no, no ¿Cómo se hace esto? Perdé Lear no, no, no, no, no. no. Eh... Vale. Mira, a ver, las SR pestañas están abiertas. Abajo. Dice. Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok. Pulgares hacia arriba, pulgares hacia arriba, pulgares hacia arriba, pulgares hacia arriba, pulgares hacia arriba, pulgares hacia arriba, pulgares hacia arriba, pulgares hacia arriba. Pulgares hacia arriba. Ahí, ahí, ahí. Eh, a ver si. En teoría tendría que saltar la alerta, ¿vale? En teoría, otra cosa es que lo haga o no. Voy a saltar la alerta. ¿Y otro compuesto? Espérate, a ver si sale ahora. Espérate, a lo mejor tarda en salir. No, no ha salido. De hecho, ni ha sonado. Ni ha sonado. Estoy mirando, ¿eh? No. Ni ha sonado. Pero bueno, es igual. Gracias por el, por el host. Eh, Pigman. SR Pigman bajo. Dice. Yo creo que no sé el pique uno temendo personas. Mi ¿Por qué no te mando? Dice. ¿Tú qué? O oh, my SR Pigman guión bajo. Por lo del raid, dices. Dice. Mando. Por lo del ride, Pero eso no tiene nada que ver ¿No? Eh, vale, espérate Esto lo voy a subir vale. Esto va a ser Un centro comercial No sé cómo va a ser de, de grande y tal Pero Pero lo haremos A ver Hay animales por ahí Así que Yo, yo no quería que aparecieran animalitos pero bueno han aparecido entonces esta columna va a ver, fuera no la quites ¡Shh! yo sé lo que hago yo controlo yo controlo Espérate fuera ¡Pam, pum, ¡Pam! Vale, y aquí. Pera. Así. Así. Así está bien. Entonces. Eh... No sé cómo hacer esto Estoy intentando, pero Salga no es otra cosa Vale Tengo ahí una columna, ¿no? Espérate Que la pongo aquí También pum, pum, pum. Y esto lo tengo que calcar en el otro lado, ¿eh? Lo tengo que calcar En el otro lado Así que Fuera, por favor. Así que esto va arriba. a oh, esto puesto? Creo que es a esa altura. Sí, es la altura. Y esa es altura. Es hasta esa altura. Eh, no sé cómo va a quedar, pero a ver. Vale. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, vale. Ahora esto hay que replicarlo aquí. Otra vez está yo Qué Que pesado el tiempo. Me estás molestando todo el tiempo, por favor No molestes, no molestes Vale Ahora Esto va fuera, Esto de aquí Esto Vale En teoría, lo estoy haciendo igual Que en el otro lado Queda Espérate, como tiene Uno, dos Espérate, a ver uno, dos Vale, y en el tercero se pone eso Uno, dos, y en el tercero se pone eso Eh ¿Sí, ¿no? Espérate, supuestamente La columna del medio Vale, espérate, sobresale, vale, ok Sobresale Entonces, quiere decir que Tiene que ir aquí tiene que ir aquí. Aquí. Aquí tiene que ir. Ahí tiene que ir. Y esto aquí. Va quedando. Y cómo va a quedar. Mi mente pinta que va a ver. Va a quedar bien. Vale. A ver. Este lado. Vale. Y el otro lado tiene que dar igual, eh. Tiene que dar igual. Pero hay algo que me da a mí que falla Y es el suelo Es el suelo Vale Lo estoy viendo, lo estoy viendo Lo estoy viendo, es esto de aquí Es esto Es eso A ver ahora Ahora sí Ahora sí eh... Vale, tengo que Espérate Yo, yo, esto, vale, voy a hacer una cosa. Pum, pam, pam. No, esto aquí. Entonces aquí pongo. Levanto muro. Levanto pared. No sé qué estoy haciendo, pero puede quedar. Vale, levanto muro. Eh, vale, quito esta, dos de aquí. Una y dos. Pum, pam, pum, pam. Y levanto muro. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. pum. Eh, hasta arriba del todo. Hasta arriba del todo. Hasta arriba del todo. ¿Y? ¿Hasta ahí? Bueno, bueno. Pedazo de estructura, tu pedazo de estructura. Increíble. Eh, esto no sé cómo hacerlo. Ahí. Sí. Vale y ahora esto. No, espera. No sé como Pam, pam, pam. Mm, vale. Y aquí abajo sería. Bueno. Dale. Espectacular Espectacular A ver, ¿cómo queda Visto desde lejos Bueno, bueno, bueno Me gusta el resultado que está teniendo Me gusta el resultado que está teniendo Al final creo que esto es como Una especie de, de, de, de, de, de, de Como edificio, puede ser Estoy haciendo pero algo es, algo es, uy uh, no, esto no es, esto no es, con ladrillos, por favor, a poder ser de ladrillo de cuarzo, ladrillo de cuarzo, por aquí, y lo uno al otro lado, vale, lo uno al otro extremo, ahora mismo, ahora mismo lo uno, ahora lo mismo, lo uno al otro extremo, ¿Está? y esto lo junto, Está muy oscuro eso Está muy oscuro Está muy oscurito Nada No pasa absolutamente nada Lo arreglaremos No preocuparse No preocuparse por ello ¡Hala! me he pasado Me he pasado tres pueblos Puede ser una casa Sí, puede ser una casa Dime, set eh, puede ser una casa. A ver. Lo que pasa es que, claro. Un poco rara por fuera. Dentro. Es de esas cosas que por fuera lo ves y dices, veo. Pero luego entras y dices, oh, qué bonito. Pero ahora. Y ahora esto comunicará con la. Eh, acera Esta es la acera de, de la gente ¿Vale? Por donde pasaría pasa, Pasearía la gente Esto Sería el bordillo Para que me entiendas ¿Vale? El bordillo de la calle ¿Vale? El bordillo Es el bordillo El bordillo, el bordillo, el bordillo uy oh, esto sigue para allá ¿Vale? Sigue, es el bordillo eh, aunque. Vale, voy a hacer algo. El camino es de. 1, 2, 3, 4. Vale, es de 4. igual. Eh... Vale, y aquí. Iría la carretera. Que sería. Esto, de color negro. Bueno, vas a. Que vas a flipar. Aunque ella está flipando, ¿verdad? Aunque ya está flipando. Imagino que sí. Dime que sigo en directo. Dime que sigo en directo. Vale, perfecto. Sigo en directo. Sigo en directo. Muy bien, así me gusta. Así me gusta. Vale, entonces. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No, aquí no. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uno, dos, tres, vale Y todo alrededor De color negro Vale, esto sería lo que sería la... La carretera, ¿vale? La carretera No sé cómo va a quedar al final de todo esta ciudad Pero oye, yo por lo menos lo estoy intentando Por lo menos lo estoy haciendo Cada uno tiene su estilo, no? Pues este es el mío Este es el mío Mira esto Mira esto, qué maravilla Y esto es la acera Es decir, por aquí voy a decir que pasan la gente la, la, los peatones aquí pasan los peatones ¡Eh! hablando de peatones hablando de peatones voy a hacer una paso de cebra ahí eso lo voy a poner aquí lo voy a poner el puedo poner aquí mismo Lo voy a poner aquí mismo vale aquí entonces cómo lo hago eh, hay que poner voy a ampliar esto, Frío, amplío, déjame que amplíe esto, vale, ya te pongo, dime, set, day, time, a day, pum, pum, de color blanco Esto, porque es el paso de peatones Esto de color negro Yo creo que así está bien Tres Tres Tres Ahí Así Y esto, bueno, que está lloviendo Esto De poner Pam Vale, de hacer esto Pam, pam Bueno, bueno, bueno Increíble Y ahora aquí, vale, esto es el paso de cebra Claro, pero si yo corto esto Vale, voy a poner esto aquí Pongo esto Sí ¿eh? Conforme aunque aquí el paso de cebra o pues si fuera el, el vado ese de los coches vale a esta vale el paso de cebra aquí sí, mirando entonces aquí iría esto no porque quiero hacer dos carriles Quiero hacer dos carriles Entonces sería eh, El negro iría por aquí Vale Y aquí en medio Colocaría Colocaría muros o algo O esto, espérate Esto, a ver Como esto. No creo. Sí. Sí. Sí. Dale. ¿Sí? Y. ¿Sí? ¿Sí? sí. Y entonces aquí. Vaya. Pongo una de estas. Lo pongo aquí No vale, Esto queda fatal Esto queda fatal A ver, la carretera va a seguir, eh La carretera va a seguir Entonces estoy mirando dónde construir el edificio Lo haré aquí Vale, lo haré aquí mismo Donde estoy yo ahora Pero quiero primero ampliar un poco más Lo que sería la calle Sofist20 Dice sofirst 20 responde arroba hotmail .com. Vale, ese es mi correo electrónico, ¿vale? Para quien no tenga redes sociales, puede escribir, me puede escribir por ahí, ¿de acuerdo? Bueno, del para bueno recuerdo que por el chat, ¿vale? Y por los comentarios, podéis poner, bueno, aportar, mejor dicho, podéis aportar ideas, ¿de acuerdo? Ideas, ideas. Podéis aportar ideitas. Ideitas que siempre van bien. Siempre van bien y se agradece. Bueno, la que está cayendo. La que está cayendo... Perdé. Por Gracias. Se agradecería bastante... Mucho. Demasiado. Gracias. El tiempo ha despejado. Muy bien. Así me gusta. Que me hagas caso. Que me hagas caso. Esto de que en los directos y tal haya música de fondo le da otro toque. Me gusta mucho. Porque es que eso de que haya silencio, como que a mí no me... Cuando estoy haciendo directo, eso de que no tenga que estar escuchando algo, no me... Necesito escuchar algo, si no, no, no lo hago tranquila, ¿sabes? El directo. Pero con el resto de cosas necesito silencio O sea, para estudiar, para, para leer para, para el resto de cosas necesito silencio Pero para hacer directo necesito música ¿Por? ¿Por? Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Pedazo de edificio Pedazo de edificio Haremos más, eh más pero hoy es el comienzo de la ciudad lo que no sé es si puedo convertir esto en un mapa para vosotros eso es lo único que me tiene intrigada alguien del chat o de los comentarios de youtube eh, puede decirme si sí, eh, lo que estoy construyendo ahora mismo lo puedo convertir en un futuro en un servidor para vosotros o en un mapa para vosotros, Vérmelo en, en el chat y en los comentarios para saberlo, eso estaría bastante bien. Con permisos de que no, pongáis, no podáis romper nada, ¿vale? Con permisos de que no podáis romper nada. En plan, crear como una especie de, de historia, ¿sabes? Eso se puede hacer Me lo he ahí, por, por favor Vas a verlo Vas a verlo Vamos, que ya terminamos este lado Ya terminamos este lado del edificio Ya terminamos este lado del edificio Uy, salta, salta y vuela Salta y vuela, por favor Vuela, vuela, vuela eh, ya Aún te queda mucho Me queda bastante Me queda bastante Las cosas como son Oye Poquito a poquito Oye que en tres horas No veas lo que he avanzado eh. No veas lo que he avanzado La linterna Por favor A ver no se llama linterna Bueno yo le llamo linterna de mar Porque mira A ver Es lo mismo Linterna marina Linterna de mar es lo mismo Sabes Por nada no es por nada, eh No es por meterme, meterme con el lenguaje del Minecraft Pero linterna marina y linterna de mar es lo mismo ¿Sí lo puedo Vale, voy a unir esto de aquí Si sí, por lo menos ya podemos cerrar el edificio Que bastante Poderlo cerrar ya Que lo queremos ya sellar ¿Verdad que sí? ¿Eh? ¿Por? ¿Por? ¡Ole! Bueno, bueno, bueno, bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. Y ahora, aquí y a esto. Lo primero, déjame... Déjame que lo... Intenté cerrar así. He puesto bloques aleatoriamente absurdos por ahí. Vamos a intentar cerrarlo. Cerrarlo. Sellarlo por aquí también. Ya está. la linterna marina. Vamos a ponerla. Vamos a seguir colocando el pilar este. Por favor. Por favor. Por favor Por favor Vamos Vamos que ya terminamos Vale Entonces uno esto Con esto Aquí Y esto va Ahí Perfecto Perfectísimo Vamos a colocar A ver déjame mirarlo desde aquí Va a ser el ático Esto no está ni tan mal, ¿eh? No está ni tan mal ¿Eh? A ver. Bueno, bueno por qué he hecho eso? Si en creativo no se muere nadie Porque está jugando en creativo y no pasa nada No pasa absolutamente nada en creativo No se muere el muñeco No se muere el muñeco Eh, no sé cómo... Voy a cerrar el, el techo. Voy a cerrarlo, el techo. Dime, Seth, die. Like, please. Gracias. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Voy a cerrar el techo. Tengo que cerrar el techo. Por lo menos... No, no, el techo yo como que ya me quedo tranquila de que ya he hecho una gran parte del edificio, ¿sabes? Oye, que mira todo, mira todo esto, mira todo esto, espectacular, espectacular y lo que hay enfrente del edificio, en la idea me ha dicho, oye, ¿por qué no poner un museo? ¡Que viva! ¡Hola! Owephone 45 barra baja x. Hola, ¿qué tal? canjeado te mando un saludo. Por supuesto. Un saludito a. Espérate. Ahí estamos. Te mando un saludito a. Espérate. ¿Dónde está eso? Ahí. ¿Cómo no me... ¿Por qué no me.? Ahí está. Mando un saludito a OwenFon45x. Ahí estamos. Ahí estamos. Dice. Llevas una hora con 30 minutos. En realidad no llevo una hora. Lo que pasa es que se me ha cortado. Y en el 45, programa me sale sí, dice, compraron Stumble. sí, compraron Stumble Ah, yo lo tengo gratuito El, el Stumble eh, Yo llevo en realidad Tres horas y media En realidad yo llevo Tres horas y media Lo que pasa es que se me ha cortado Pero en el programa No me sale como desde cero ¿Sabes? No me sale el tiempo que veis vosotros O sea, que vosotros veis una hora Vale, pues que conste que llevo más, ¿eh? Llevo tres horas y media. Llevo tres horas y media. Lo digo para que lo sepas. Que por cierto, este directo, ¿vale? También lo tendrás subido a YouTube, ¿vale? vale. Te voy a dejártelo por aquí, ¿vale? Te dejo mi canal de YouTube. Ahí lo tienes, ¿vale? Y para que no, no estés suscrito. Ahí lo tenéis. Vale, pues voy a quitar el bot que lee el chat. Porque como arriba y la izquierda os puedo leer, pues me da igual quitar eso porque os puedo leer perfectamente. Vale, vamos a jugar Stumble Guys, ¿de acuerdo? ¿Esto qué es? Espérate. ¿Qué es esto? Torneo. Eh, no, no no sé no estoy preparada para hacer un torneo, eh. Lo siento. Vale, jugar. Uy, le daba a jugar. Bueno, espérate. Cancelar. Grupo. Eh, crear. Sin conexión. Te has desconectado el juego, nada. ¿En serio? Ahora. Eh, 50783. Repito 50783 Ya vi los nuevos vídeos chido. <ríe> Ole, muy bien, donita Muy bien, muy bien Ahí está el código Podéis uniros 50783 Soy Pablo Vale, vale, ok, ok Lo repito Última vez 5, 0, 7, 8, 3. ¿Vale? En 3, 2, 1. Vamos a jugar. Vamos a jugar con Pablo. Juguemos con Pablo. Se ve bien, chicos. ¿Se veis, se escucha bien todo? Dejármelo en el chat. Ahora, menos mal que puedo leer arriba a la izquierda. Porque depende del juego si es en pantalla completa o no Pues os puedo leer, ¿vale? Y puedo leer las personas que hay De hecho hay seis personas Increíble, increíble Recordad hacer el host El host ¿De acuerdo? Para compartir el directo Vale, vale A ver, a ver, a ver Sin empujar Sin empujar Bueno, yo voy a ir por ahí Uy, uy, uy Espérate He perdido la práctica He, he perdido práctica He perdido práctica con el stumble guys este. Vale, cuidado. No me empujes, esqueleto, ¿eh? Que te estoy viendo. Te estoy observando. Te estoy observando, esqueleto. Es esqueleto, no me empujes. Sí, se ve bien en directo, vale. ¡Hala! Perfecto. Me ha empujado el martillo. Y yo echando la culpa al esqueleto. Mm. Rozando. ¡Ah! ¡Te has caído! Pero no hemos llegado. No hemos llegado al final. El karma. Eso se llama karma. Y le daba a salir. Porque soy tonta. Le daba a salir. ¿Eres un pingüino? No, no sé qué ha pasado. No, no, no sé qué. No... Ay, espérate. Cuidado, espérate. espera tú. tú. Ay, Dios mío. Espérate. Ay, ay. Cuidado, cuidado. Que, que esto resbala, ¿eh? Que esto... verás tú que me como otra bola. Me, me como una bola. Pues no, no, no, no, no Voy bien, muy bien, muy bien, muy bien muy bien, muy bien No voy bien <risa> No muy bien, iba bien Iba bien y no voy bien ahora Vamos ¿Lo ¿Conseguiré? ¿Lo conseguiré? ¿Lo conseguiré? Aquí, aquí, aquí Estoy, estoy Pablo, entra, entra, entra a la meta Entra a la meta ¿Dónde está Pablo? Where is the Pablo? Where is the Pablo? Ah, ahí estás. Muy bien, eso me gusta. Que haya sentado. Qué chulo el, la skin. Hola, mola, mola. mola. Ah, me agrada. Me, me gusta la skin esa. Está chula. Está muy chuli. Muy chuli. Por cierto, si canjeáis puntos. Ponerlo en el chat, ¿vale? Porque yo no me... Porque los puntos no salen en el O sea, eh, cuando canjeáis puntos, ni el bot ni el chat. Eh, como ahora estoy viendo el chat, no, no salen. Así que lo digo por eso, ¿vale? Lo digo por eso, vale, vale. El de antes. Este creo que es el mapa de antes, ¿vale? Así que vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, he salido primera posición. Verás tú lo que duro. Verás tú lo que duro. Verás tú. Ay, Dios mío, estoy esquivando. De momento estoy esquivando cosas. Estoy esquivando y no sé cómo. Estoy esquivando. Ay, Dios mío, voy a sobrevivir. Perfecto, perfecto. Ya no se me lleva un golpe. Menudo, quítate, quítate, señor alien. Ay, ay. ¿Qué? Paso, paso, paso. Que voy ardiendo. No sé por qué he dicho eso. Las cosas como son, no sé por qué lo he dicho. Pero si no me dejan pasar, les voy a prender fuego. Es lo que hay. <ríe> les voy a prender fuego. Ay, Dios mío, de mi alma y de mi corazón. <ríe> Pablo, ¿tú has conseguido pasar o no has conseguido? Espérate. Oh, no lo has conseguido. Poco, perfecto. Mira, ahí se ve a mi muñeco. Se despide el muñeco. Traspase el sueño. Traspase suelo. Traspaso. ¿Cómo, cómo? Traspasé el suelo. Ah, vale, vale, ya lo he entendido, vale. Me he quedado piñada yo, ¿cómo? ¿Cómo qué, qué, ¿Qué has dicho? Vale. ¿Qué crees, Sofi? Me conseguí el, aquí, el skin de dos polar en Stumble Guy. ¡Oh! ¡Grande! Vale, podéis jugar, ahí está el código 4215. Oh, no, Perdate que no sé leer. <risa> 42145. Repito. 42145. ¿Vale? Eh, para quien no lo sepa... ¿Vale? Espérate un momento. ¿Vale? Aquí está... He dicho varias veces, ¿vale? Pero... No me hagas mucho caso. Aquí está mi canal de YouTube. Aquí está mi Twitter. Aquí está el Instagram. Y aquí está el Discord. Quiero, reclama Dame algo interesante Dame algo interesante ¿Te parece bien esta voz? Estamos Oh. Por fin me toca Una increíblemente increíble Un aplauso Ay Dios mío, espérate Vamos, vamos, vamos Uy, uy, uy, me he comido Me he comido una bola de nieve Me, me he comido una bola de nieve estaba rica, ¿eh? Pero, pero no era mi estilo. No era mi estilo del gusto. ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos, Donita, que te quedas detrás. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! No sé qué he hecho. Sacar clip de eso. No sé cómo he sobrevivido. No sé cómo he sobrevivido. ¿Vale? Ahí está. Entra, entra, Pablo. ¡Entra! Bueno, bueno, bueno. Recordad que podéis sacar clips. Poder... Pod Podéis sacar clips Así que Adelante, chicos Adelante um... Vamos, vamos ¿Se ve bien el directo, por cierto? ¿Se ve bien o se ve el agregado? Explicadme Explíquenme to me Explíquenme to me Bueno, bueno. Es chulo la calabaza de Halloween. Y tengo una skin, ¿sabes? Por fin tengo una skin. Es un dinosaurio. Un dinosaurio T-Rex. dinosaurio Rex. A ver. Y os quedáis como yo ahí, esperando. Muy bien, muy bien, así me gusta que aprendáis de mí Así me gusta que aprendáis Uy, uh, qué miedo, mirad ah. Bueno, tú imagínate que lo estoy haciendo, ¿vale? Ah. Ahí estamos de chachara mientras los demás están avanzando, ¿sabes? <risa> vale, venga, vamos Yo creo que ahora ya podemos avanzar, ¿eh? Espérate un momento Vale, vamos para allá Venga Ahí, ahí, de chachara Charlando con los seguidores Charlando con los seguidores mientras los demás van avanzando ¡Epiquísimo! ¿Qué ha pasado ahí? Se, se ha bugueado esto por la cara Por la cara se ha bugueado ¡Corre! ¡Corre que llegamos! ¡Corre que llegamos! ¡Ay, que llego! ¡Ay, que llego! ¡Llegué! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Entra! ¡Entra! Gracias Estamos así con el micro A ver si entramos o no Ay señor, señor Ayer menos Damos menos ¿Quién ganará? ¿Quién perderá? Has ganado la partida Que sí, que sí ya, ya he visto que ha ganado Pablo ¿Me puedes sacar de aquí? Por favor, gracias bueno, bueno Vale Ahí está Vale Bueno, este mapa Vale Uy, uy Uy No sé qué ha pasado ahí No sé qué ha pasado Pero he sobrevivido Vale Vamos para allá Y solo pueden fallar Ocho personas O clasificarse 8. Una de dos Una de dos Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Bueno del parabeno bueno del parabueno Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? No, me caí al agujero me caí, en el... me caí en el agujero Eh... No sé qué ha pasado ahí No sé qué ha acontecido Pero, pero, pero Pero he sobrevivido ahí He sobrevivido Sobreviví ¡Hala! perfecto Muchas gracias por ayudarme Muchas gracias por ayudarme me estoy quedando atascada en todos lados ¡Dios, menuda suerte! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Eliminada. Eliminada. A ver quién queda de vosotros. ¿Queda Pablo? ¡Ay, el osito panda! ¿Queda el osito panda? El osito pandita. ¿Vale? 59042. Vale, donita. A jugar. <coughs> A jugar. A jugar. Vamos para allá Casi me como un mosquito Casi me como un mosquito O una mosca, no sé lo que era Pero era así, chiquitita Chiquitita, estaba acercado Y justo cuando ha abierto la boca Ha hecho así No, no sé qué ha pasado, pero, pero he tenido Casi me trago un bicho Lo tenéis muy complicado Pero que el ánimo, el ánimo No decaiga, venga, vamos Uf, puf. ¡Uf! ¡Una bandera! ¡Una ba No, dos. Ahí estás. El primero de todos. El primero de todos. ¿Es un oso o es un lobo? ¿Qué es eso? ¿Es un oso o es un lobo? ¿Exactamente eso qué es? No tengo ni la más remota idea. No tengo ni idea de lo que es eso, pero... O sea, es que tiene pinta de oso polar Pero al mismo tiempo no ¿Sabes? O sea, es una skin un poco extraña, pero mola Es una skin rara, pero mola Bien ¿Dónde estás, por cierto? Ah, pa, pa, pa, pa, pa, pa. No te veo Oh, no me lo creo, has perdido Has perdido, ¿verdad? Te has caído Te has caído, ¿verdad, Donita? O bueno, o te has, o te has perdido no has llegado a, al final de la meta me voy. Vale, vale Oh Oh Oh my god Oh my god eh, no sé cómo he conseguido hacer eso No me lo preguntes Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Bueno, bueno, bueno Esto es espectacular ya, eh ya es otro nivel, mira esto, mira esto Estoy siendo aplastada por Por palos de estos Vale Uy, ay Espérate No me empujen Uy Uy Uy, uy, uy, No me lo creo oh, señor. Batalla perdida Batalla perdida ¿Cuántos puntos tienes, Donida? Por cierto, por curiosidad ¿Cuántos puntos tienes? Cuéntame Reclamar No puedo reclamar Bueno, sí, esto 50 Dios mío de mi alma Y de mi corazón No me las voy a gastar No me las pienso gastar Premios gratuitos No, eh, dos horas Perfecto En dos horas Aquí nada, ¿verdad? No me quiero gastar esto, ¿eh? No me lo quiero gastar Por el momento No me lo quiero gastar ¿Y los torneos? Déjame mirar Déjame mirar los que hay Yo, yo soy nivel 15 ¿Veis? Solo hay 20 niveles ¿De qué me hablas? ¿Es que hasta que he descubierto ¿Para qué es esto? ¿Y qué hay que hacer? ¡A mí no me peguéis! Uy, uy, uy, cuidado Uy, cuidado Uy, cuidado Espérate Uy, ay Uy, los bichos esos Uy, los bichos esos Ay, Dios mío Vale ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué vienen a por mí todos? No lo entiendo Vienen a por mí los bichos Mira, mira cómo me persiguen Mira cómo me persiguen Ay, Dios mío Espérate ¿Vale? Estoy sobreviviendo y no sé cómo No me preguntes cómo Estoy sobreviviendo ¡No, no! Quedé eliminada. ¡Me quedé eliminada! Mesha, barra baja, A, ha ganado la partida. Así que felicidades. Muchas, muchas felicidades. Y que acoblas muchos más. ¡Ay, señor! No he ganado ninguna partida, ¿eh? Hasta el momento... No he ganado ni una Vale, y ahora quiero jugar yo solita Vale Vale Bueno, estuve Viste, será ¿Cómo, cómo? No entiendo Cerca De la meta, ¿no? De conseguirlo, ¿te refieres? Sí, bueno Vale, ahora voy a hacer unas partidas yo solita Aquí, a ver Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado el barro, cuidado con el barro Uy, uy, uy Que se cae por el hueco Sí, de la meta me he enterado, saca clip de eso porque no, no me he enterado no, me, no, no sé dónde estaba saca clip de eso porque no no no sé dónde estaba yo Espérate. uy, uy, uy, cuidado uy, cuidado con eso vale, voy a ir por la izquierda, uy, uy, uy uy he caído por el hueco me he caído por el hueco esto no, no, no no he llegado, se ha quedado atascado el muñeco ahí. Se quedó atascado ahí. Se ha quedado atascado ahí el muñeco. Amar, jugar, por supuesto, claro que sí. Reclamamos y jugamos. Así somos nosotros. allá vamos para allá uy uy uy, uy. vale espérate eh, no sé qué estoy haciendo pero yo estoy tirando para adelante yo estoy tirando para til adelante tirando para adelante estoy tirando para adelante bueno bueno bueno menudas esquivadas menudas esquivadas menudas esquivadas chaval a ver. Esto, esto, esto, que llego, que llego y que. Si es que somos profesionales, somos muy profesionales jugando ya. Eh, aunque no he ganado ninguna partida, pero, pero somos ya profesionales casi. Por eso uso la palabra casi, ¿vale? Bueno, bueno, la de bailes que se marca la gente. La de bailes que se marca la gente, uno en el suelo, el otro está así. Aquí cada uno lo que le da absolutamente la gana. Otra vez este mapa, otra vez este mapa. ¿Por qué me ponéis este mapa? Bueno, vamos a ello. Vamos a ello. A ver, a ver, a ver, Cuidao, cuidado. Cuidao, cuidado, cuidado. Cuidao, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ay! Ay, señor Donita, Donita Donita, Donita Te dejo de fondo, grande, muchas gracias Donita, muchas, muchas gracias Vale, sí, que era este parque Porque en, en el anterior Estábamos en bancarrota Estábamos en números rojos En este también, pero no tan exagerado ¿Vale? No tan exagerado En curso, ¿vale? En el op, reciente Vale, esto es lo que se es está... Parque... problema, lo que... Recibirán más visitantes, ¿ok? Un, pro un programa de televisión ¿eh? ¿vale? Es Minilop. La atracción que recibirá más clientes durante un tiempo. Vale, Minilop. Es esta de aquí, ¿vale? Esta. Que para que no lo sepas, como una montaña rusa, pero... Pero en mini, ¿sabes? En mini. Fíjate, ¿Cómo estaban los precios? ¿Cómo estaban los precios? Que no me acuerdo. A ver, el parque estaba... A 10. Bueno, pues lo subimos a 20. ¿Qué te parece? Si la gente lo va a seguir pagando. Con tal... Bueno, he puesto 102. ¿Te imaginas que pongo 102? ¿Te imaginas que pongo 102 y la gente lo paga? Sería ser masoca, ¿eh? Eso es de ser masoca, pero, pero muy fuerte. Vale, 20 euros. Yo creo que está bien. Esto. Neurito. Está bien. Neurito. Esta... También está bien un eurito. Esta. Dos euros... 30 vamos a meterle, va. 2,30. Eh, al gravitatorio vamos a ponerle 4, ¿vale? Porque la gente lo va a pagar. La gente lo va a seguir pagando. La gente lo va a seguir pagando. 4. Además es un juego, no es la vida real, ¿sabes? A ver, abierta, ¿vale? Y este lo puse a dos Vale, lo voy a poner a dos con 10. ¿Y los lavabos a cuando estaba, por cierto? 20. Bueno, pues te voy a cobrar 40 por ir a cagar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece eso? ¿Te parece bien o no te parece bien? Sin existencias. Vale, espera. Transportista, señor, cuando usted llega... Cuando usted llegue, me avisa, ¿vale? ¿Qué le parece? Desde hace seis minutos, señor. Cuando quiera, llega. ¿Vale? No hay prisa. Es que, voy a tener que contratar a otro transportista, ¿en serio? Voy a tener que contratar. Oh, pues no me digas que no hay. Espérate. Claro, es que está. Vale, amigo mío, había que darte un toque de atención, ¿eh? Había que darte un toque de atención. Un toque de atención. Ahí lo tenéis. Repartiendo. Repartiendo la comida rica. Reporti repartiendo la comidita. Vale, aquí vamos a poner como una especie de. de, de... <coughs> ¿Cómo se dice? De placeta, ¿vale? Una especie de placita. Vale, y aquí falta una atracción, tú. Falta una atracción. ¿Cuál? Le podríamos poner una noria, eh. Podríamos poner una noria. te. Pongo Yo no sé si ponerla aquí. Aquí está bien, ¿no? La Noria. Estamos en las mismas. ¿Esto qué es? A ver Intensidad Medio Náuseas Bajo eh, Coste aproximado Igualmente Me, se, me sale de presupuesto se, Me sale de presupuesto ¿Y esto? Intensidad Buah No, no, no Una, una movidita Una Una que, que digas Dios, qué alegría Qué energía te da esto Qué energía te da esto Emoción Buah Una porquería No es por nada, eh no, no por nada, pero eso es una porquería. ¿Quién se va a subir ahí? Peque montaña rusa, bonito nombre. A ver esta. Muy bajo. Es que va el presupuesto que tengo. Es que el presupuesto que tengo... A ver si me dan más beneficios. Es que estaría bien subir el precio de... Eh, parque claro ¿A cuánto? ¿A cuánto? Eh, emoción Alto Intensidad Bajo Náuseas Bajo Sí porque Está alto el primero Pero estamos en las mismas Emoción Medio Por el momento Por el momento No me interesa ninguna Por el momento A lo mejor más adelante Sí pero tenemos que esperar yo creo a que A que tengamos más beneficios ¿eh? Yo creo que habría que subir la entrada a, a 30 Habría que subirlo Hay que subir la entrada chicos Hay que subir la entrada Y el, la cosa esta La voy a poner a 5 y La gente lo va a seguir pagando igual. La gente lo va a seguir pagando igual. 5 dólares. Y esto lo vamos a poner a 3. Esto lo vamos a poner a 3. Y habrá que rápido sube todo. A no, a lo mejor la gente se va, ¿sabes? A ver. Le he dado a velocidad rápida. No, no hay beneficios, ¿ok? ¿Por qué se van? ¿Por qué se van de aquí? Espérate. Vale, hay gente que lo paga, ¿vale? Hay gente que lo paga. Vale, hay gente que se queda en la cola. Aquí también se queda en la cola. Aquí se queda en la cola. ¿Y es que no, hay? Vale. Sí está bien, ¿no? Tal como está puesto. Vale. Entonces la gente... En vez de ir aquí, también se puede venir aquí. Vale. Y esto cuesta. Vale, uno. Vale, ok. Cuesta uno. Vale. He puesto otra igual aquí porque no veas la de cola que hay ahí. La de cola que hay ahí. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál más está triunfando? Aparte de esa. Aparte de esta, ¿cuál más está triunfando? La de las tazas. No viene nadie, perfecto. Que no pagas, porque no pagas Es un euro, no te va a costar nada Es un euro La noria vaya éxito que tiene <risa> Bueno viene gente, viene gente Tenemos tiempo chicos, tenemos tiempo Todo poco a poco Todo poquito a poquito A ver A ver vosotros Lo estáis viendo en los, los gastos que tengo Espérate, te los voy a enseñar Espérate Ahí está, espérate, un momento Voy a quitar un poquito la cam solo para que lo veas, ¿vale? Solo para que lo veas. Espérate. Espérate. Ahí, ¿ves? Los gastos que son. Eh, tengo 4000. Más de. Bueno, ahora tendré 5000, ¿vale? Tengo 5000, así redondeando. Tenemos 5000. Y con eso podemos hacer bastante. No mucho. Pero sí, podemos hacer bastantes cositas interesantes. Eh, a ver. Llevo más... A ver, vosotros estáis viendo cuatro horas de stream. Pero en realidad llevo seis horas de directo. ¿De acuerdo? Seis horas de directazo. Seis horitas. A ver... Eh... Esta, esta, esta la está petando. Esta la está petando. Y porque está en la entrada, yo creo ¿eh? Creo que es porque también está en la entrada eh, Habría que poner otra más intensa tú. Hay que poner una potente Y esa la pondría yo aquí Lo que pasa es que, claro, necesitamos La conducción, la investigación Vale Vale, vamos a ver la, la investigación esta El globo Verás tú, verás tú la chorrada que va a ser Verás tú la chorrada que será esa Ah, no, que este es una de esto de... Ah, espera. Voy a mirar aquí. Hay que, hay que poner algo. Hay que poner algo intenso. Hay que poner algo intenso, tú. Ah, es esto, ¿no? Tienda de globos. Coste máximo. Uf, espérate. Espérate. Estoy mirando a ver primero. Déjame primero a ver si aumento. Luego ya si eso... A niveles insospechados. Vale, la entrada son 30, ¿eh? La entrada son 30. Vale, estoy remontando. Estamos remontando, chicos. Estamos remontando. Vale. Una cosa arreglada, ¿vale? Tenemos una cosa arreglada. Que es haber descubierto esto y poner otra... Igual al lado Vale Entonces Otra vez números rojos Vale ¿Qué es lo que falla? Eh, estos dos ya te digo yo que no, eh Ya te digo yo que no falla eso eh... Es que claro, la Noria Yo creo que lo que falla es la Noria, eh A mí que lo que falla es la Noria Que no es el... El punto fuerte Vamos a decirlo así No es el punto fuerte Porque no tiene esa intensidad Nos gusta a todos Así que esto fuera Esto va a ir fuera Y esto también ¿Vale? Entonces eh... Tenemos estas dos Luego Esta de aquí ¿Vale? ¿Vale? Luego tenemos... Espérate, déjame recoger los caminos que no sirvan para nada. Así por lo menos ese dinero lo utilizamos para algo. Vale. Vale. Lo llevo, por favor. Ahí está. Y vamos a poner... No sé qué poner, la verdad. La verdad es que no sé qué más poner. Yo creo que así está bien, ¿no? Vale, ahora. Necesitamos atracciones movidas, tú. A ver, espérate, voy a hacer una cosa eh, En vez de comercios Atracciones movidas, ¿vale? Atracciones movidas Y aquí Montañas rusas Vamos a ir a Atracciones de transporte Atracciones tranquilas eh, Vale, lo dejo en montaña rusa lo dejo en montaña rusa, ¿vale? Lo dejo en montaña rusa. A ver con qué nos sorprenden. Eh, vale. Claro. Sí, gravitatón. Vale, espérate. A ver cómo va ahora. A ver cómo va ahora. Bueno, en teoría tendría que ir bien. Dime que ahora sí remontamos. Vale, la gente ya está empezando a hacer cola en el otro. Ya está empezando a hacer cola aquí La gente está empezando a hacer cola aquí Disponemos de pocas piezas de atracciones La seguridad es resistente Resien Se resiente Vale, vale, vale, vale Están haciendo cola en el otro lado Porque ahí ven que la cola está llena ¿Vale? Entonces eso está remontando Gracias a esto estamos comiendo Espérate Voy a subirlo Voy a ponerlo a dos ¿Vale? Voy a ponerlo a dos porque la gente lo va a seguir pagando Ahora ¿Cómo vamos? Vale, estas dos Las están petando Las están petando tú ¿Vale? Esto está subiendo Eso está subiendo Igual que los espectadores Que somos cinco personas Increíble Increíble Vale, esto Vale, es que claro Vale, 1300 ¿eh? 1300, vale Va subiendo, va subiendo, muy bien Muy bien, así me gusta Dios, Dios que si sí. Vamos que si sí sube, vamos que si sí sube Fíjate. A ver aquí Vale, la gente Está entrando La gente está entrando Y lo están pagando ¿A cuánto está esta atracción? A ver, lo pienso A 3, vale Está bien el precio Está bien el precio A 3,50 3,50 está bien Pero no salga por ahí, señora Salga por el otro lado no, no, sabe, no sabe... No sabe por dónde salir la señora Vale Vale, pues voy a poner otra atracción, eh Y los científicos están a punto de Inventar algo de inventar algo Las colas Dios, las colas Dios, las... Señora, que, que la cola está aquí Ah, no, que no puede entrar Porque está lleno No puede entrar usted porque está lleno Uf Uf Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Increíble Espérate Para Espérate Voy a hacer otra. Tengo que poner otra. Tengo que poner otra. Tengo que poner otra tracción. Pero quiero poner una. ¿Qué onda? Es que quiero poner esta. Quiero poner esa. Esa es diferente. Olla. Oh, vale, espérate. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a quitar esta tracción. Vale, espérate. No lo hagas. Se lo he hago Sé lo que hago Sé lo que hago uh, uh, uh, uh, bum. Ahí está Quitamos esto Quitamos esto Esto Y esto Fuera por favor Vale 5000 5000 mil. Mil. Vale Quito todo esto Quito todo el camino Todo el path y ahora lo reordeno todo, vale Vale, situación eh, Lo que nos está dando money Es esto de aquí, vale, esto Entonces Hay que hacer algo Hay que poner otra atracción Que llame la atención Así que Vamos a ponerla aquí enfrente Y la vamos a poner Vamos a poner esta de aquí ¿Vale? Esta sí. espérate que se me ha ido. Se me fue la atracción. Aquí está. No puedo ponerla. Perfecto. Ay, Dios mío. Esta. Vale aquí vale ahí atracción ahí tienes la cola y ahí tienes la salida vale y la entrada va a ser de 3 de tres euritos tres euritos y la salida va a ser por aquí pum, pum. vale camino no, espérate Así ¿Vale? Sí Estoy viendo que va a paitar, Por eso estoy haciendo la cola así tan larga Pum Pum, pum Poner Podemos poner otra atracción Ponemos a ver. Una montaña rusa. Una montaña rusa. Montaña rusa. Montaña rusa. A ver. Eh, puff, es que hay... Es que las de acero... Pero son más caras. Creo que las de acero son más caras. Espérate, a ver aquí arriba. Tenemos 2.000. Tenemos 2.000. A ver, mini montaña rusa. Mini love Medio Bajo, muy bajo Uff, quita, quita Entonces nada Entonces nada Olvídate A ver ahora A ver si remontamos A ver si remontamos, por favor Vale, hasta que no suba por lo menos a 3.000 tiene que subir el presupuesto, ¿sabes? Tiene que subir. Pues bueno, bien, no, vamos bien, vamos bien. Na, na. Na, na, na. Na, na. Es que, la música, es que la música, es que la música, es que la música Anima al ambiente Anima el ambiente vamos a ver si Hemos recuperado el dinerito o no Mirando Cita Vamos a ver si hemos remontado Vale, estamos en ello